Bueno, ¿qué tal? Veo gente conocida y veo gente con ganas de aprender y con ganas de conocer las experiencias de, de nuestros ponentes. Eh, os doy la bienvenida por estar aquí, por haber hecho el esfuerzo. Sé que los sábados son días complicados y que todos tenemos ganas de, de aprovechar un poco más eh, eh, el descanso, pero me gusta veros por aquí porque sé que eh, vuestro interés va a tener su, su recompensa. Eh, tenemos la posibilidad y vamos a tener la, la oportunidad de que inaugure este, este evento eh, Vicente Granado, Granados Cabezas, secretarios de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Bienvenido. Un aplauso. ¿Qué tal? Muy bien. No, muy bien, pase. Bueno, buenos días a. Bueno, buenos días a. Hola. Bueno, eh, muchas gracias por, bueno, enhorabuena por la organización. ¿Mm? Yo que soy eh, malagueño de La Coruña, hoy ahora residiendo en Sevilla, y esto es uno de los actos a mí que me, que me gustan, porque antes de eso, y cuando me marche volveré, soy profesor de la Universidad de Málaga. Eh, He dado clases en telecomunicaciones, en quinto de teleco, de informática y también económicas. Y todo esto que estáis hablando aquí es lo que discutíamos en las clases, aunque yo soy economista y no soy tecnólogo. Pero precisamente la razón de mis clases allí era cómo la tecnología se podía convertir después en un producto, en este caso, en un producto turístico. Y en vuestro caso, en cómo a través de la imaginación y, y sobre todo de la gran capacidad que tienen los andaluces y los malagueños para, y las malagueñas para hacer cosas nuevas e innovadoras, eso es cómo se puede encajar en esa iniciativa que hubo en Málaga hace, hace poco tiempo de gente que a través de, de la imagen puede acabar expresando lo que es una, un deseo, en el caso del turismo, un deseo. De la, de la experiencia que uno adquiere o que quiere transmitir. Y cada vez en eso en formatos más pequeños que son los más complicados. Porque igual que cuando uno hace una, una tesis doctoral en la universidad, las mejores son las más cortas. Y yo no digo aquella, la famosa expresión de, de Einstein, que solamente son cuatro letras y un, y un número. Eso es una tesis doctoral más que, digamos, 300 páginas. Yo que estuve en Inglaterra bastante tiempo, allí cada vez son más cortas. Entonces, esta, esta brevedad es lo que eh, la gente que habéis empezado, desde Andy García y más gente que habéis empezado con esto, pues eh, no sé si afortunadamente o desgraciadamente, pero es la realidad, es por donde va el mundo. Y máximo en temas de comunicación y máximo en temas de en temas de, de, de venta. Hace dos días en Málaga en, la, en turismo andaluz pues hubo un debate, era el 25 aniversario de SESA de la Escuela de Negocios de Málaga en donde estaba el presidente de los hoteleros de la Costa del Sol de AEMA que es la asociación de hosteleros y el decano de la Facultad de Turismo de Málaga y yo mismo en un debate moderado por Pilar Martínez que es la que es la redactora, digamos, de sur en, el, en los temas de turismo, de las mejores, por decir, la mejor, y el debate en el fondo, el 90% del debate fue cómo posicionarse las empresas, y estaban los dos empresarios que representaban a los hoteles y a los, y a los eh, digamos, restauradores, en, en, en, en, en, es precisamente en esto de, del marketing. ¿Qué pasa? Que las, las pequeñas, y sobre todo en el caso de los restauradores, son microempresas. ¿Y eso cómo se posicionan. Bueno, pues ahí estáis vosotros, y esto hablo desde turismo, se puede hacer para más cosas, evidentemente. La, eh, eso está cómo logras hacer un pequeño impacto y eso sea viral para toda la, para toda la red. Bueno, espero mmm, que os em aprendáis y enseñéis mucho. Cuando yo estaba también en la universidad era, yo, sobre todo en la parte de tecnología, Dice, vosotros sabéis más de todo esto, yo soy un poquito de cómo hacer una empresa y vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Pues aquí pues, hay experiencias que os van a contar, que ahora lo contarás tú, de cómo, de cómo evidentemente, transmitir el hacer cosas de calidad y los trucos, porque esto todo tiene truco, todas las profesiones tienen truco, y porque el mundo va por ahí. Y se nota mucho que en España estamos avanzando, siendo el, el tercer país del mundo en turismo, y algunas veces el segundo estamos ahí, pero siempre, y Andalucía, para daros un ejemplo, es que tenemos, ¿eh? somos más fuertes que toda Argentina junto a Andalucía, ¿eh? que toda Australia y Oceanía juntos, me refiero por el número de turistas y el número de, de, es que muchas veces con esto de la crisis que es cierto, y lo están pasando muy mal, los españoles lo están pasando muy mal por aquello de la renta disponible que ha bajado, y entonces lo, lo que es para consumir, para consumir la parte, eh, consumir eh, con el turismo nacional es complicado, pero bueno, ha, hemos pasado muchas crisis, las crisis son cíclicas, no hay que desesperar, pero sobre todo en cada crisis hay siempre oportunidades y esto es una gran oportunidad. Entonces, eh, pues eh, suerte, enhorabuena por la organización, enhorabuena por esta iniciativa malagueña y supongo que seréis bastantes más andaluces por aquí y no andaluces porque después eso va a servir también para que nosotros desde la Consejería de Turismo y un centro como este que es el que asesora cuando puede lo que les piden a todos los aspectos tecnológicos, y ahí está José Luis Córdoba que le doy las gracias por su esfuerzo y al equipo de, de aquí de Marbella, porque no solamente se hace aquí sino que ellos también, entre comillas, se pasean a demanda en sitios de toda Andalucía para precisamente introducir todas estas nuevas no, no, ya no son nuevas tecnologías, es cómo utilizar la tecnología existente para esos aspectos y esas nuevas, eh, algo que, pide, que piden los turistas y las turistas, eh, que son las experiencias y son individuales. y Es, ya, es posible ya, como uh -huh. sabéis, cómo se llega a cada una de las personas, ya no te digo con lo de Big Data y todo este tipo de cosas, que ya saben hasta lo que haces a las 3 de la tarde. Tiene un peligro, porque a veces, a veces, a veces no te apetece, decir, o que se entere alguien lo que haces a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana. Pero el resto, para las empresas, y es ahí donde lo que nosotros, y ya, ya termino y me vas a echar de aquí, eh, mm, lo que las empresas necesitan, o un negocio necesita, y nosotros necesitamos, es que un recurso turístico, que en Andalucía hay muchos, muchos potenciales, otros reales, se conviertan en un producto. Y un producto no se hace si no hay, si no hay detrás una microempresa, una empresa, de distinto tamaño y sobre todo eh, que eso lo conozca después una, una um, unos clientes en este caso los turistas o los visitantes y ahí está cada vez más eh, complejo y más fascinante cómo funcionan precisamente las imágenes y aquí es de lo que vais a hablar durante todo el día espero que aprendamos muchos todos todos de todos, incluso lo que cree que van a enseñar y a lo mejor acaban también aprendiendo, que es lo cómo funciona esto. Bueno, muchas gracias y, y suerte. Venga. Sí,